Muy buenas a todos chicos y chicas futboleros del mundo mundial Bienvenidos a mi canal, aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a EFootball 2022 Hoy os traigo unos fichajes y el modo starter Así que vamos a ver lo que podemos hacer No tengo mucho, 312.000 gp de eso Tiene si moneditas de estas que vamos a fichar algunos A ver si nos toca el carnaval o alguno Vamos a ver, o ¿Sí? el me quedan dos dice Estantes dos y este le tiré ahora a uno me tocó el Sancho Vale el Sancho lo tengo el de Manchester United así que bueno vamos a ver este a ver ahora qué tal ok vale y los tenemos los posibles hay más ¿eh? desde luego son 150 o sea que esto no, no nos va a tocar pero bueno ok usando moneditas de, de fútbol ahí vamos con nuestra monedita <ríe> suerte maestro okay. del Torino tres tres ya nada más bueno de Cargla, la publicidad, ¿eh? cada cambia. Carglas le para. Secuestra, ni idea, tío. Este hombre. Muy mala suerte. Hemos tenido ahí para los y Mismo lo vendo, yo qué sé. Bueno, seguro que mejor que, que lo nuestro. Un centrocampista, un defensa central. Vale Bueno Haciendo el contrato 364 días Bueno tenemos que meterlo en el equipo Vale, ya no tengo más Moneditas Cero Vale Contrato nominativo Y jugadores normales también deberíamos fichar algún director técnico ya llevando aquí un doscientos, madre mía yo quiero alquilia, así que es un milloncejo venga, vamos, a, ver. vamos a, a filtrar un poquito por aquí vale buscamos la liga española y buscamos a Madrid Chamartín ok, nos volvemos para atrás y le damos a listo. Ahí quito aquí todo, no creo el Madrid. Vence mata, hay que ficharlo, que no lo tengo. Se miro, Curtú así. No Vamos a por alguno baratito. Tampoco, ahora la vaya lo tengo. Carvajal es bueno, a ver. el militao. Al verde también muy bueno. Alguno que veamos que, que se nos va a quedar en el equipo, ¿vale? El Mendín, lateral izquierdo, estaría bien. hacho tío, que es de la cantera, que está también muy bien. <ríe> Pero bueno, a Rodrigo ya la tenemos. A Lucas Vázquez, Marcelo, Camovinga también lo tenemos. Mariano, Dani Ceballos y Vallejo. Uf, tampoco hay muchos ya, ¿eh? Tampoco hay muchos chavales. No sé si reforzar un poco el centro del campo. O... Hombre, me gustaría fichar al Vinicius Junior. No estaría mal. ¿Qué os parece? Son 260, casi me quedo ahí sin dinerito. Esto comparado con Hazard, tío, va el 82. Venga, yo creo que puede estar bien Vinicio Venga, vamos a apostar por él Vale Aquí lo tenemos Pues venga extrema izquierda A ficharlo Ok Y ahora vamos a ver el modo start este Primero la matamos en el equipo Y luego comenzamos el modo start Ahora a ver qué tal Un evento nuevo Así que vamos a ver Vale, está es mi equipo de jugadores. Ok, a ver, lo podemos. No, lo que despedir, ¿no? Regate es lo que mejor tiene: regate, velocidad, aceleración. Vale, bueno, vamos a ver. Hemos quedado ahí un poquillo tieso, pero bueno. Tenemos a los directores técnicos, pero no está el de el que yo quiero. Además, son carillos, ¿eh? No Soy sé, Muriño. No está el Ancelotti ni nada. Bueno, a partir de aquí ya va, ya va bajando. Mira el que tenemos de Milesi. Este sería el del Madrid, pero. Yo creo que el falso, ¿no? ¿Será el Ancelotti? ¿O qué? No sé. Bueno, de momento no lo vamos a fichar. Así ni Buscamos algo más de dinerito y no sé Un poquito más adelante Venga, vamos a ver mi equipo Ok, metemos los jugadores Y nos vamos al modo starter Venga, vamos mi Equipo, aquí está Acciones de lista inicius ah, esto prácticamente lo de antes Podemos entrenar. Vale. Venga, pues vamos a darle caña. Eh. El 29. El de alguno o qué? Venga, el 25. Y luego vaya que, va, que vaya subiendo ahí poquito a poco. Venga, le damos el triángulo. Yo creo que el 25 está muy bien. Venga luego podríamos darle progresión estadística regate lo que me obtiene aquí la disparo, poca leche pase y luego destreza tu ofensiva lo de tirar a puerta, ¿dónde está, tío? Esto ya es defensa y de portero Esto no nos interesa, ¿vale? Bueno, ese sí, para darle más fuerza y tal A las piernas Pero no es lo que queremos Aceleración, mira, ahí también se le puede subir Tenemos 48 puntitos, ¿eh? Y la velocidad No sé Vamos a darle aquí algún puntito Vale Ahí Vamos a darle 6 El pase Tiene regulinchi, eh o El sea, lo tiene regulinchi Ahí, por lo menos subamos ahí a A las estadísticas en verde, vale Ok No va a subir el pase. Y regate, yo creo que regate. Le vamos a dar regate. Y ahí. Ahí. Quedan 10 puntitos. Y yo creo que el pase, ¿vale? La aceleración y tal está muy bien, pero. A luego para, para que dé algún buen pase, digo yo. a... Romario igual que tengamos ahí de delantero Venga Que suba ahí un poquito el pase raso O por lo menos Ok Dominio del estilo de juego Del equipo ah, aquí no tenemos ninguno Podríamos haber dado alguno Pero bueno para más Usar puntos. Bien Luego le daremos dominio de ese. Pongo el Césped al jugador, ya, ya. Opción de contrato, nada, de momento nada. Vale. Ok. Este tenía aquí a. Al amiguete este. A ver la info. A Sancho. Izquierda también. Bueno, pero tenemos a Vinicius. El momento dado, pues lo tenemos ahí de. Vale, de reserva. Yo creo que ya. Qué malos son todos estos, por Dios. Bueno. a ver cómo lo meto en mi equipo a ver ¿el que, o qué? a ver, partido El evento no, esto no es lo que yo estoy buscando un momentillo que todavía no domino a ver, la estrategia Aquí, aquí, aquí. Venga, vamos a cambiar este al Marfor este. Por. Por el inicio. Vale, aquí lo tenemos. Muy buenas. Ahí. Y luego este también lo vamos a sacar de aquí, ¿no? Este es bueno. Lo sacamos de la reserva. Aquí en cambio, tío. Es que el otro extremo izquierda. Que a amiga no lo había quitado de aquí. Bueno, ponemos suplente, Yo qué sé. Por este mismo, ¿vale? El Sancho. Ahora veremos a ver si lo cambio o okay. qué. Vamos a hacer aquí un cambio, ¿no? A Camabinga aquí en el centro. Vale. Yo creo que puede estar bien. Ahí. Y el este lo vamos a cambiar. Al Hiki, este. Por el Sancho. Ahí. Y mejoramos ahí el estilo de juego del equipo. Vale. Por ahí más o menos. <ríe> Malos tiros. Ahí no tengo ninguno bueno. Aquí tampoco. Calidad colectiva 1782. Necesitamos defensa, eh. Tenía que fichar algún defensa, tío, pero bueno arriba ya tenemos ahí una buena delantera eh, y un buen portero así que poca broma el Sancho es que habría que mejorar pero bueno yo creo que ya digo por, por darle algo de nivel pero bueno a ver Sancho Mentín. Sancho Quijote Quijote Sancho, este es colombiano ¿no? Ok El Sancho Este que es del Manchester Extremo prolífico No me lo pone por ahí No sí. lo veo. Vamos a ver, entrenamiento Queda de estos, creo De los chiquitines No que sea, va a subir poco Si le damos otro de estos Vale, 5 estrellas, ¿eh? Ojo, lo subimos ahí a nivel 5, ¿eh? Yo creo que sí, venga, a tope ahí. No, oh, si ¿sí me acuerdo alguno, sí, entrenamiento de nivel, venga, sí. Procedemos, y ahora que nos dé los puntitos de progresión eso. Ok. Vale, entrenamiento de nivel completado. Vamos a la progresión. ¿Vale? La estadística de cuántas tenemos. 8 puntitos. ¿Vale? Este es el dominio. Juega ahí la posesión, ¿eh? Contraataque rápido. Tiene más abajo. El de por las bandas el que tiene más alto. Uf. Y se lo subimos a. al 99. Vamos a ver ¿Qué le damos a este hombre? ¿Pase o qué? Uf, el es que lo tiene muy alto, eh La Ofensiva Ahí, para darle más velocidad Pero No me gusta Vamos a darle aquí algún puntito en regate. ¿Por qué no? Y luego un pase, yo creo. Ahí. Usamos los puntitos. Pon sobre el césped el jugador desarrollado. Si pues ya lo tengo. Ok. Yo creo que más o menos por ahí. Va la cosa Falta fichar más jugadores Pero bueno Vamos a ver si podemos Hacer algún partidillo Al starter este A ver, evento de tour Es el evento ideal Para ir cogiendo el tranquillo A los partidos Vale el modo starter este Echamos un vistazo Ok La GP Venga pues vamos a ver. Se está yendo bastante eventos. También tiene fallitos todavía de, de programación y tal, y de actualizaciones, pero bueno. Ojo, que hay jugadores que tienen un bonus por jugador, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Vamos a darle bien, este va a ser fácil a ver... ¿O no se puede cambiar, sí el también lo reventamos al juvenil lo mismo me cuesta un poquillo más venga, vamos a ver vamos a jugar ya, ¿no? bonos por jugador 2.0 no sé ahí quién me daría los bonos no tengo ni idea vale, aquí tenemos el equipo pero no sé quién puede darnos ese bono no tengo ni idea bueno vamos, lío, que si no, no jugamos venga ahí puse la la foto de Guti un crack venga, ahí vamos 2021 creo que puse la de Cristiano O la de 6 y Ramos Creo que puse la de 6 Ramos Venga, contra el Jabregá, Nos toca Vamos a ver Moldo van Ok, ahí tenemos las equipaciones Ya he cambiado la otra, pero bueno Una cosita rápida, si no... Yes, yes Yes, very well Of course Mira, ahí tenemos a Rodrigo Un crack Venga, vamos a ver Partidazo ya del Madrid, eh Contra Levante, bueno Pero hay un 6-0 muy rico Primer así de Vinicius Vamos a buscar a Vinicius Con la banda Venga Vámonos Vale. Pasado, si combinamos el L con el R2 Podremos realizar varios movimientos este Venga no Ok tenemos ahí un poquito ofensivo Y vamos a buscar ahí a A Vinicius Vámonos, Vinicius Bueno, empezamos bien verlo su Vámonos, y, Vinicius Míralo, ahí es lo tenemos, Vinicius Junior. En ¿no? Ahí me la he quitado actitud, Pasamos bien, Vinicius. <ríe> buena, buena. Es un futbolista clave en el esquema. Uy. Me están jugando, eh. Cuidado. Oh, Pierde el vuelo físico. Oh, estoy fallando un montón, eh. En cadete este me, el me el cuesta. Gol, Va por la izquierda. ¡Ah! La quito No, hombre, no No está fino hoy el Vinicius Dios, oh, Primera amarilla para Vinicius Anda, que empieza bien el chaval ¡Qué no, hombre! Que no sirva tanto Venga, vamos a va. ver Pobrecillo Vinicius <ríe> Vamos a tener que buscarlo Mario. ¡Qué no! Vamos, vamos, vamos para ello Bah. Chavales, lo que me ha faltado Iba a tirar ya, ¿eh? Esta dificultad sí, me va a gastar Trabajillo, tío No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo no, que vayan a gozar de muchas no, cosas eh, tío. como esa Y el Romario, no ya A va a ver, Cómo me la juega? Eso no es... Eh, fuera juego, tío Bueno, bueno, mi defensa Bueno, bueno, bueno, bueno mi defensa Uf, creía que me lo colaban ya, tío. Madre mía. Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero de cine. Viene aquí en corto. Ay. Vámonos para arriba. Pero bueno, tío, Es que quita la pelota muy pronto, Esta <ríe> <La> dificultad. <ríe> Ay. Vamos, Vinicio. Vamos. Que no, hombre. Oh. Que tiene amarilla ya, Vinicio. No te la juegues. No te la juegues, Vinicio. Ay, Vinicius ¡Odio oh, ¡Que me la ha echado! ¡Que me la ha que echado, tío! Pero bueno. Pero bueno. No, viniste a la calle, no. <risa> Madre mía, chavales. Dios, tío. Un pase largo. Me falta ah. ¡Qué mal estamos, tío! Venga, cama, venga! Va, venga. Que Me caché la mar, tío Rodrigo, ¿cómo ha fallado no, no, no, eso? Fíjate el disparo tan ajustado. Muy fuerte rotando, a lo mejor. Parado, bueno. Ah. Qué pena. Mira, tenemos que presionar. Fernando Calero, opta por despejar. Vamos, que va venga. ¡Boley! Oh, oh. Bien Ha visto la carrera. No hay fuera de juego. Operarte no. Uy. Madre mía, chaval encima con eh... Uf. Punto de Ostras, Bien casi penalti. La pena Aquí la falta ha sido clara Ostras tú. Ostras. No ¿Para dónde ¿Para Courtois? Courtois, chavales? <ríe> ¿Qué os parece? Una ocasión perdida, <ríe> <ríe> <ríe> Que me la quitan, que me la quitan. ¡Vámonos, Rodrigo! Progresa por la banda ¡Qué bien este! A ver qué se inventa ahora. ¡Ah! Rodrigo está sin idea ¡Cachis! Manu Morlanes. ¡A mí no me... ¡Vamos, Rodrigo! De de ¡Qué golazo, señores! ¿Qué os parece eso, Romario, de cabeza? ¿Qué os parece? ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? ¡Qué centro más bueno, chavales! Ahí, dedicado para todos Uf, quería que no entraba Ha pues sido sí, un golazo, ¿eh? Por todas las cuadras Madre mía Y qué pase, qué centro Toma ahí, donde no llega el portero Bueno, canto, no conseguí, ¿eh? bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de la Sí, sí, Romario, prefere jefe de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. ¿Eh? Consigue salir. ¡Qué habilidad! Oh, me caché iba a centrar, tío. Yo creo que lo más decepcionante ah. es que han gozado de muchas ocasiones. Sí, tío. Tienen que aprovecharlo mucho mejor. No, hombre, El café Fernando Calero, este. ¡Ah! ¡Ostras, lo que le ha faltado, tío! Puede ¡Uf! Qué poquito nos ha faltado. A matar segundo. ¡Achis! Venga. Presiona. ¡Ah! Vamos Carolina. Easy at Sancho. Cho es Sancho este uh. a la Ah, mira, mira, mira. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Le tocan sí. y consigue sacar un libre directo. ¿Verdad? Libre directo. ¡Ay, camamiga! Estupendo corte. Y... Un poco jugadores pero ahí por la banda, tío. Falta el inicio y. ¡Mira tú solo! La defensa debe ¡Oh! Y oh, oh, oh, oh, oh, oh. la Mira que se le ha dado a Romario. Se le ha intentado dar a Romario, pero no ha podido. Esto será saque de cuidado, cuidado. No la juega, eh. Cuidado. Que lo he visto. ¡Oh! ¡Qué mala suerte en defensa, tío! Sí, sí, aquí. Mira mire que corre Rodrigo, ¿eh? Vamos a ver ¿es el área pequeña o carrera al espacio. Venga, un poquito de carrera al espacio. ¡Ah! Oh, la ha quitado. Cuidado aquí. Cuidado. Cuidado. pero bueno, Qué la contra la ni la contra, que chise la mar, que me la quita, eh, eh. fuera, hombre no, Uf. bien, bien, yo creo que hemos tenido más oportunidades que ellos, eh Oh, tío, tenemos un bueno, tío menos, pero bueno... Entonces esta primera parte. Creo hemos tirado... Dos a puerta, ¿Qué puerta nomás. Han qué poco, tío. De mucho nivel. Y eso se debe bueno. a la tarjeta de disciplina que han demostrado desde la tarjeta roja. Ver, el, el inicio. <ríe> Inicia que ha tenido que empezar muy chungo. Vamos a vivir los segundos vamos Romario. vamos, Romario, que tú puedes. Ah. Espero que sería un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. ¡Qué hombre. Ahí, dos. No. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, la tenía. Ay. Vamos, vamos, presión, presión, presión. ¡Presión! No lo veo, pero bueno, me lo imagino que está por aquí. ¿Es buena? buena. Ha distancia. Ha salido un pase aquí Tras la juego? La controla Romario. Entra con fuerza por el Romario. ¡Uy! Por poco, ¿no? Está buena la jugada. Está buena. ¿Nuestra no? ¿Ahí? Cuidado Viene este Cuidado Venga hombre Cuidado no no juegue ¿Lo visto ahí? No ah. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se lo he visto Ah, y porque poquito Un descanso ¿Por poquito? de perlas, eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Uf. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Mira, chavales. ¡Cuidado! Ah, oh, ¿Se me ha ido? Sí. Cachí. Tenés cuidado con las faltas. Ah. Bien. La ha oh. ha bien. Con la Venga, cuidado, eh. ¿Cómo que te ayo? Ah. Aprovechando que el balón ha o sea, el Raúl de Tomás del de español. Un juego con este, con el Raúl yo de Tomás, eh. Un juego ¿eh? con este. Con, no. No, hombre. La... Ojo, que mal. Estamos jugando en defensa, tío. Se ha empecinado en abrirse paso. ¡Uf! No Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución Que se me ocurre Ah Sí, no tienen más remedio Ah, qué lástima, tío Lo tenía ahí, eh Vamos Oh También Centra ¡Wow! Romario que no acaba en gol. Qué lástima Creo que... Puso demasiado fuerte. está buena la jugada, tío. Vamos, vamos. Presionamos. Presionamos. Están tocando bien, tío. Está que tener cuidado. Ojo, eh. Vamos, cama, que tú puedes. Una buena jugada por la izquierda. No, un cariño por ahí, pero bueno a ver que se saca de la manga huevos, que ¡Ah! no contra el hueco, tío Hizo el pase en profundidad el imparo ¡Oh! ¡Oh! chavales uff tenía ahí una oportunidad dos do, do oportunidades se va a la Ividal y, y entra Merendo Ay, qué lástima, tío. ¡Wow! Oh, qué pena, Romario. ¿Cómo lo intenta, eh? ¿Cómo lo intenta, Romario, tío? Vamos, vamos, que venga. Uy. Ay, que se me va el melendo. El hombre, con lo rechace. Tengo aquí que lo podemos perder. Este a oh. Es inevitable, la verdad, ¿eh? ¿Qué es más se le hemos dado? A hoy? Más malo. Yo problemas. Y en defensa el... estoy fatal, ¿eh? Y la fuera, fuera. La manda lejos y no se Manu ah, no morlanes. me cachí es pero pasito y yo. Sito como es en la letra. Me cachís. Romario que acaba de hacer su primera incursión ah. en el marcador. Y yo. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Balón para arriba. Difícil, ¿eh? quitar la pelota, pero bueno. Intenta... Oh, chavales. Oh, oh, oh, ¡Oh! ¡Me la cuela! Uf. Uf, sí, sí. Eh, tiene motivos para mosquearse del cultuar. Defensa regular, ¿eh? Y Con un gol no nos vale, tío, para. 184. Venga, un poquito ahí ofensivo. Vamos para arriba, chavales. ¡Qué ¡Qué fuerte! ¡Ay! Este tampoco Lástima, tío, no ha llegado Romario Raúl de Tomás. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Esa entrada ¡Ah! ¡Qué venga! ¡Eh! ¡Que se me va! Bully. ¡Que se me van, ¡Que se me va! ¡Uy, el Raúl de Tomás! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Eh! Lástima, tío y ay, ay! que vienen, que vienen, que vienen! ¡Qué pase el lado, tío! 190, eh, fuera, eh. No nos podemos complicar, eh. Bien, bien. Bueno, el por, el la minima, por, la minimal, por, por la mínima. Hemos ganado por la mínima minimal, brega. Sí, sí. Insuperable. Romario no sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido. MVP, sí, Romario, como siempre. por un gran trabajo. El equipo se ha mostrado en forma y mentalizado en cubrir los espacios libres de los oponentes. Tremendo, tremendo trabajo de equipo, no cabe duda. Eh, pues estupendo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Mil gracias, Bueno, Carlos. Hemos tirado un poquito más a puerta, pero cuesta un montón de trabajo, ¿eh? te quitan ahí pero muchos el... balones. Eh, pues estupendo, espero que haya gustado el vídeo de hoy, así que un saludito para todos, Peñita, cuidarse mucho.